Estoy contento, muy contento, Flor. La verdad que muy contento. Sí. Muy contento de, de estar en América, de volver a la tele, de, de hacer lo que, lo que me gusta, sí. eh, de volver con un formato que nos ha dado muchas alegrías y que la última vez, cuando fue en el 2021, lo tuvimos que hacer en pandemia y, y fue medio caos porque sí. había solamente 20 personas en el estudio con barbijo, un enfermero, un bombero. Y perdió la una esencia de lo que era. Los, eh, los camarones. Y para mí, para sí. mí el bailando tiene que ser fiesta fiesta Siempre. popular y tribunas y, y la gente a los costados y los familiares a los costados sí. también. Cuando perdés eso, para mí se pierde mucho en el bailando. Y, sí. y no había nadie a los costados, no había un familiar que podía pasar, no te dejaban pasar por una cuestión de seguridad en ese momento, de salud pública, había eh, inspectores que te controlaban más. Sí. Hicimos una apertura que también fue un quilombo gigantesco porque se armó un tremendo debate con sí, no respecto a si habíamos metido a la gente o no, pero lo tuvimos que grabar entre. En tres días, entonces podíamos grabar de a 60 personas. Lo que pasa es que después editada parecía como con 200 personas. Pero fue, sí. la tuvimos que grabar en tres días, tuvimos que justificarlo después. Y te, te criticaron, ¿te acordás que te Pública decían? Te criticaron, decían, ay, cómo juntaron tanta gente, sí. ¿te acordás? Sí, por, pero tuvimos que hacer una presentación, Flor. Entonces vos decís, era muy difícil hacerlo sí. en ese momento. Y no había nadie a los costados, no había nadie. Entonces es sí, sí, muy, sí. muy terrible porque el bailando lo lindo es, bueno, qué sé yo, baila tal figura y quién la acompaña y qué hace esa figura y quién es. No, y tu y pareja, que fue Marce, tu primo, también, Qué sé yo, me acuerdo cuando iban los... Me parece que lo importante del bailando ¿Perdón? es el, semi, el gran semillero de, de figuras que, que fue durante estos años, ¿no? En todos los años que, que duró el bailando, claro. la, no han parado en hacer figuras desde, no sé, Laurita Fernanda, ni Coquiato te digo... Que ocupan lugares totalmente diferentes, pero súper sí, bueno, en bueno, vos... Sí. Y Nico, Nico, por ejemplo, Flor, eh, vos pensás que venía ahí como edio de Flor Viña en sí. su momento. Sí, Y sí, sí. después apare... No, no, antes aparecieron los papás. El papá cantaba can... eh, sí. en unas cantinas italianas, me parece que cantaba el viejo. Después, el, el abuelo y la abuela. Y después Nico Quiato pasó a la pista. Entonces un montón así, qué sé yo, no sé, los... Alfonso. los guardaespaldas de Ricardo Ford también, sí. Tito Esperanza, la, sí. la, mujer, la mujer, Marcela Villagra. Sí, sí, ¿Eh? sí. <risa> O sea, <risa> hasta llegó a bailar el Mago Sin Dientes, o sea, sí. y, y bailaron todos. <risa> en la, pista, o sea, claro, la verdad todos que sí. Todos del costado llegaron a bailar todos. Claro. Sí, sí. igual ahora el Mago Sin Dientes tiene un apercibimiento por haber estado en la tribuna de Gran Hermano. El Mago Sin amonestado, está amonestado. Puerta, ya, va a estar sí va a entrar con una amonestación, o sea es fan de que Alpha, Próxima ¿eh? es expulsión o sea que entró con va a entrar con eh cómo es fan de alfa el mago Sin Dientes. muy fanático. Amigo. del club es fan de alfa sí, sí sí ya sé ya sé sí sí y ¿Alfa? Alfa es un personaje impresionante, ojalá lo podamos tener, es difícil, sí. pero Alfa, el otro día estuve en un evento, yo que se hizo en Unicenter, y a mí me parece antológico porque es un como biógrafo de mi vida, de una vida que yo realmente no, re no recuerdo. Entonces él me dice, por ejemplo, vos te acordás, no sé, el, el otro día me hablaba, bien, lo amo, porque la verdad dice cosas que... Y, y todo el tiempo me está diciendo Ustedes los famosos, ¿cómo pierden la memoria, pibe? Eh, o sea, que me trata como, como, como nosotros no tenemos memoria Y yo le digo, mirá, le digo No, el pibe, el pibe el final, el remate Pero el otro día me dice una cosa Estando con Cande, me dice ¿Te acordás? Te acordás? Me dice, ¿te acordás? Vos no te debes acordar, que vos no tenés memoria No, le digo, Alfa, contame, ¿de qué no me acuerdo? Año 1990 Sí, ¿qué pasó? Eh, sí, ¿sanatorio San Lucas? Sí, le digo, en San Isidro, sí Sí, ¿quién nació? Cande, boludo, mi hija, sí, le digo, eso me acuerdo, le digo ¿Y, ¿Y quién estaba ahí? Me dice No sé, fue Carlin Calvo, me acuerdo No, me dice, estaba yo ¿Dónde estaba? No sé dónde estaba No me acuerdo, Alfa Y medio se enojó porque no me acordaba que estaba él Digo, No me acuerdo, Alfa, ¿qué sé yo? No sé, yo no, no me acuerdo No sé en qué momento pues Yo estaba ahí, ¿no ves que no tenés mori? Yo iba a tu oficina en la calle Florida Y después te llevaba pizza en el arranque de video match. Entonces, me encanta que sea un biógrafo de mi vida. O sea, un montón de cosas claro. que yo muchas veces no recuerdo. Sería un gran personaje genial, para la eso. pista. Opa. Sí. Ya solamente por las A previas. A mí me encantaría, me encantaría. Bueno, después... A mí la previa, por ejemplo, yo le decía el otro día también. Después me presentó ahí una chica que no sabía si era la novia o la hija, que también me sorprendí porque <risa> digo, Hola, qué tal? ¿Qué, qué? Y, y ca ca casi le digo, qué divina tu hija. Y en un momento me dice... Tiene más de 20, entonces dije, no, si me está diciendo eso, está no calculo que me lo está diciendo por la hija. Me quedé ahí también, ¿entendés? Pero bueno, sí. nada, es un personajote, me, me encanta, a mí me encanta hablar con él, <risa> me parece fascinante también. Escuchame, Marce, y contame, qué, y ¿qué deseo tenés para este año? Digo, de ¿Alguna figura difícil? Eh, ¿Expectativas? Yo la, yo la quiero convencer a, a, a Paula, mi ex, para que baile. Está, está, que está ahí con que dice que tiene problemas de columna y que... Sí, me encantaría, me encantaría que vuelva, para mí la rompe bailando. Sí. Y le dije que me acompañe a algunas galas, me encantaría. Quiero que baile Cande también, ahora justamente está de viaje, pero me dijo que por ahí lo hacía, y, y a mí me gustaría también que Cande, que para mí baila muy bien. De mi familia, para mí el que mejor baila y que salió a Paula, gracias a Dios, no a mí, porque si no se muere de hambre en el baile. Francisco. Que Francisco. Eh, <risa> Fran para mí la rompe, pero no se va no a ¿No animar, no, le da, da con mucha vergüenza. Va a haber algunos ex gran hermano y después estamos confirmando, qué sé yo, algunos otros, algunos otros también, que no lo quiero decir yo, pero no, el chato, el, el, no, pero el chato chato no pero porque el Chato y, y Fede saben más que lo que sé yo, ah. ellos van cerrando la Coqui gente. Coqui Ramírez eh, dijeron, no te ha eh, ah, eh, confirmado Coqui favor, Ramírez. Coqui me, encanta, a me, encan, me, enca, ah. me encantaría, ¿está confirmada Coqui? Coqui ¿Está? Coqui está confirmada. Vuelve, ¿sí? me, está confirmada. me encanta, hablé con ella esta Me encanta que vuelva a Coqui, me encanta, yo me acuerdo... ¿Tuvieron algo con Coqui o no? ¿Viste ¿Cómo? que siempre se dijo? ¿Cómo? Porque... Es Pampito, Mira, Marcelo. Tuvimos, tuvimos sí. un, un, lindo, un lindo número en la, en la pista. Ese. A ver... Es eh, como que eh, eh, tuvimos estuvimos algo en la pista y me decía cosas muy lindas al oído. Algunas ¿Qué te decía? De un porque así como la ven suavecita... ¿Qué te decía? Nah, si lo digo acá, vamos todos Lo calentaba ahí. <risas> no, pero igual... No, no, no, no, no, no, no pero las cosas, las cosas que decía no puedo decir. Yo sé lo que, que lo te digo, decía. Pues, no Améntame es que pase el sueldo. tiempo, esa esas cosas en el tiempo. Yo llegué a decir... Se iba a decir ¿A no, frango? ojalá no se de me hiciera no, la... el... no, no, no, me no. Yo sé lo que... No me decía ni a mí... No, no me decía... No, no, no me decía, no, Pablito porque lo sabe, no sé, porque cordobés, pero digo, me decía cosas muy subidas de tono, no es invitarme a sí. un café, ni invitarme a un sueldo. ¿Eh? No, Cucurucho de lado. No, Cucurucho no dijo la palabra no. Cucurucho, Cucurucho en ningún momento tampoco, no, no, no. no, no. Y, cosas, y bueno. Pero cosa, fue más allá de la pista cosa o quedó más solamente fuerte, en el juego no? del cosa, aire, Marcelo, lo de Coqui en la en la pista y en el juego del aire en el juego del aire y en las alcesencias ah, okay. del estudio ojo porque ahora porque está también, soltero no, además, también, también va Marixa también va Marixa Val dicen ¿Cómo? qué bueno yo digo, Marixa Val ah. usted Cresa me quieren endosar ¿no? a todos o sea, ustedes ustedes están para endosarme a todos ustedes están para endosarme no, a, yo a todos yo lo quiero saber lo quiero saber Marixa está soltero. Marce digo este mito de que se habló tan sí pero tanto. no puedo tener pero pará, soltero no puede estar saliendo no, Perdón, pero no pueden Si en Mendoza tanto, no, es como bueno, que no puedo... No, soltero, o sea, está soltero. Pero yo a el uno, mito del cuarto no, no, piso. No, no, no, no tanto, <ríe> el mito del cuarto piso. No, no, él, ¿Qué era, era, un mito, el piso? era un mito, era un mito, Flor, era un mito. ¿Qué es ah, mito? Un, en mi escritorio estaba... <susurra> pantallas de televisión. Un sillón y enorme. Más, un ascensor. ¿Cómo? El ¿Helados? ¿Qué significa helados? Helado? No tenía helados para, helado? para cambiar helados. ¿Está obsesionista? ¿Sonsesionista? ¿Qué puso? ¿Una heladería, Guati? No entiendo. ¿A dónde vas, Guati? El gelato. Estaba sí, salvo. Cucurucho. ¿A dónde quieres ir con el helado? Al cucurucho, vas vos. Hacía mucho calor. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? No, no sé. Después teníamos una mesa de reuniones, nada más. Y eso es todo y nada. Viste que la que subía al cuarto cobraba. Claro pero subían mujeres y subían hombres también pues se reunían conmigo es como que digas soy bueno en el tercer piso estoy en América hoy el mito del tercer piso no puedo eh, digo, todo no, no no no no sé digo Era una es, es fantasía claro, pero por eso digo, te, un día venía vos a tomar una Sí. Reco, recontra fantasía, totalmente. Pero bueno, se creó una fantasía. Uh, el cuarto piso, la que sube al cuarto piso, el que sube al cuarto... El que sube no. Esa es declarante, de Marcelo. ¿Llegás soltero, a Marcelo, a la claro. pista? Porque claro. digo, el Ahí juego está, ¿eh? más allá de él. Absolutamente. Sí. Bueno, no sabés. Sabés que acá no te <risa> creemos, ah, <risa> <creemos>. <risa> La cara, la cara lo sí, no menos. Sí, no a me me me me falta, pero digo, sabés qué le te creemos. Vos vas a ¿Qué cara creemos? No te creemos, No, no, yo estoy absolutamente soltero, estoy... Nosotros tenemos no la me sensación creen, bueno, me, está, hay, hay, hay con todo respeto. Habla Te saluda Karina con todo el respeto, sos directivo, está todo bien. Sí, escucho, ya, ya te conozco a la voz, Karina. Pero nosotros tenemos ¿Cuál, como, cuál es tu sensación? Tu ¿Cuál es? Sensación, claro, cuál es? Mi, a ver. mi sensación, viste que yo tengo muchas sensaciones, de que brujita. te gusta alguien que no terminás de, de decirlo, de contarlo. ¿Te no le sé, gusta o cuesta con alguien? La, que, que, que, que estás, que te gusta, que te encontrás Nos llevar a la gente, nos cuenta cosas Ah, que nos no, cuenta, no. sí pero... no. no, no, pero si vas a, a dejarte llevar por los cuentos de la gente No, no, no, no. Para mí no, no, no, no No hay que dejarse llevar por los cuentos de la gente ¿No, no salís más estoy... con el tirri de noche? Por yo con el... no, no, lo único que reconozco Que la salida con el tirri marcó un antes y un después claro, en mi vida, es vida Porque sí. creo que ahí cometí un error Y para confiar mí Confiar en él confié en que me iba a llevar a un lugar que él me dijo que era absolutamente seguro. Y uno cuando, nada, por ahí está, está tarde y me van acercando por ahí, que ellos yo? Tomás una copa, tomás otra copa. Y ya en la retirada, cuando te está yendo, porque nos estábamos yendo, a la, eran las seis y media de la mañana. Sí. Nada, el error y la, la equivocación del final y nada. Y después, gracias a, a, a Pablito que me llamó dos y media, que me despertó y me dice, ¿estás viendo, sabes el video? ¿Qué video? ¿Qué video le digo yo? ¿Qué video? Nada, dale, no te hagas. Entonces, bueno, nada. Bueno, error, error de sericono. Pobre Toco. <ríe> Me parece que no, no, no, no. Pero yo estoy, estoy bien, estoy soltero. Realmente estoy disfrutando de la soltería. Estoy muy bien en mi casa, con mis hijos, y tengo ganas de por lo menos y comiendo asado el programa soltero después no sé qué puede pasar Claro. ahora pará. el amor puede llegar no entiendo pero, solo, no, solo. Sé, no, pero no, no sé pero para, para, no, no entiendo porque me están tirando el asado vos me tirás la heladería no sé los rubros no sé a dónde quieren llegar entonces digo no, no sé digo Gastron yo no como rico. asado, yo que como estás asado Tomo helado todo sí. fenómeno <ríe> eh, pero también estoy en casa que no, no eso, eso cuando voy el fin de semana pero en casa no tengo yo tengo un bar en casa en casa que yo como cosa, uy, tremenda, pero nada más, me hago unos tragos nada más y estoy sí, con mis hijos, contento. los comparto con ellos. Sí. Este fin de semana estuve. Me gustó, me gustó... Estoy contento, sí, muy contento, tus historias sí. que explicaban los adornos que no tenían sentido para ah, vos sí. en tu casa, que estaban durante años, <risa> <risa> me... fue muy interesante. Es que, Viste que a veces uno tiene cosas en verdad, la casa que, que no sabes por que, qué. Es... Es que cuando te separás muchas veces te das cuenta y decís, ¿para qué, ¿para qué es todo esto? Entonces, buscando una energía tipo del Feng Shui, a ver, ¿para qué sirve esto, en, esto, esta energía? Encontrás un montón de cosas, de, de jarrones y un montón de cosas que decís, ¿y esto que, que, cuál sería la función? ¿Qué pongo acá adentro? me encontré con eso y bueno, pero no es... No es no es dedicado a nadie, sino que no, no le encuentro sentido a algunas cosas que están en la casa que de a poco las voy a ir corriendo. Eso sí. sí. Ah, Marcelo, y, eh, Momi Jardino, la, la, la mano quedó va sí. ¿val bailando? Yardina. Jardina, sí. la tengo con Jardino, Siempre le cambio de Momi, ¿val bailando? Momi momi, momi, momi le dije, le dije yo públicamente en el sí. programa de Nico Quiat, en el programa de Nico Kiato. Que no entiendo tu risa, ¿de qué te reís? Uh, uh. Eh, no, mami a mami le dije porque Son me dijo peligros. Nico que quería un... ¿Por qué suena peligrosa? Yo lo que quiero decir, me están preguntando por Momi Giardino. ¿Sí? Quería hablar de Momi Giardino. Giardino. Lo que le dije a Nico Quiato el día que fui al programa de Nico Quiato es que él quería un, una pareja de Nadie Dice Nada, que claro. es el programa El Uso TV. Sí. Entonces claro. yo le dije, buenísimo, me dice, tiene que ir el pulpo, el, el pulpo que sí, es el operador. El operador. Entonces le dije que baile con Mommy. Ay, y sí, Mommy ahí saltó. No, yo ni en pedo, no, yo, mommy, ya yo ya estoy, ya la de me, medio medio me cagó, me cagó a pedo al aire le digo, bueno, si no vas vos, Momi, le digo que venga Flor Flor Jazmín sí. sí. me encanta verdad, Flor, pero no, que Flor no, no la veo fue campeona, o sea, fue campeona. Flor. no, pero Marcelo, ya que estamos hablando de lo de Momi viste que Juariu la escrachó que, que se vio con una de las imágenes de las cámaras de Luzu como cambiaba de cuenta para estoquear una tus trucha. historias y, y te miraba todas ay, las historias ay, ¿por Vi, ¿Por qué? Pero, pero, pero perdón, pero yo, eh, pero yo entiendo que yo sigo un montón de gente y calculo que Momi debe seguir un montón de gente también. Es una persona del medio, así que calculo que debe estar siguiendo. En ese momento de haber estado mirando la, las historias mías, pero digo. Calculo que debe seguir, no sé cuántas personas debe seguir y debe mirar las historias de todos. Yo miro las historias de, de toda la gente que sigue. ¿De ella? De ella también sigue, sí, sí, sí, 600 ¿Puedo? personas que sigo, 700 de, de todas miro. ¿Cómo? Pero están como Marciano como mis hermanos obsesionados. Cambiar de tema, Marcelo. Pero perdón, yo la adoro, la adoro. Pero, perdón, pará, pará. ¿Por qué trabajó? Fue, pero fue quiero estar, decir una cosa, me decir una cosa. Estar, sí. ¿Vale? No, pero además ¿Qué? es... es, es mom, Mom mommy Yardino es muy amigo, muy amiga amigo no, amiga de mis hijas sí. eh, Viene, Ha venido a casa asados eh, Es muy amiga de Candy y de Mica Juli, eh, la hija, es muy amiga de Juana sí. Entonces digo, nada, Vane, Vane, Vane y More que son sus amigas sí. eh, Son quienes me representan a mí en, en, la, en la parte comercial en muchas cosas Entonces digo, hay mucha relación y se crean fantasías ¿Entendés? Claro, claro es familia. Le creemos que eh, no, no como un mentiroso. No, entendemos. no, se crean fantasías, fantasía. La gente es mala y comenta, ¿viste, Marcelo? Marcelo. Oh. No, no, no sé si es mala, pero crean un montón de fantasías, digo. Yo, yo, la verdad es que estoy solo, te si hiciste Pero de fantasía alguien, no vive diría. el ser humano, Marcelo. Sí, obvio, le diría, ¿por qué no? ¿Cómo? De fantasía no vivimos. Está bueno. ¿Por qué? Que de fantasía vive el ser humano. ¿no? Sí, sí, te fantasía te vivimos, vimos, de fantasía vivimos, sí, totalmente. Claro, A mí me parece bárbaro. <risa> pero me río porque me parece una divina, me parece divina, pero no sé, cada no, no puedo hacer nada, digo, no, me parece una divina, momi, sí, totalmente, sí. No, no, Marcelo... No, no es mi pareja, ni salgo con ella. no <risa> Pregunta, sí. te cambio de tema, te cambio de tema. Sí, sí. sobre te todo, de chumas sobre el bailando, quiero saber. Eh, ¿Hay algún cambio de reglamento en la puntuación? ¿Cómo? ¿Hay algún cambio en el bailando, digo, en el no. reglamento, no, en no, la puntuación, un... en la eliminación, algo de eso? Ritmos. No, no, no. Eh, lo que vamos a hacer sí me, volvemos. Eh, bueno, los ritmos los estamos definiendo. Lo que vamos a hacer es vamos a sacar un poco de tecnología. Yo personalmente a mí no me gusta el tema del puntaje, es, y hasta que aprieta el botón, se equivoca y aparece en pantalla, todo eso, me parece medio un torre medio largo. Paleta. ¿Y Entonces, ¿qué va a hacer? volver a la paleta clásica. Ah, sí. Excelente, la paleta clásica. Sí. Me, mejor. Sí. Ay, sí. Sale de ajoba la paleta y para mí es garpadora la paleta, Porque si no viene una cosa de chao, así sí. como la. Apolino. Menos uno está, sí, sí, sí. sí. sí Apolino me pidió el menos Aparte, uno y están José pidiendo Núñez es muy de, de la paleta, ¿eh? Menos uno y menos dos. Menos dos. Menos <risa> dos <risa> está bueno. ¿Cómo? José Núñez es en... sí, muy. Sí, le castas. José Núñez es? es muy de la paleta. No Ay, duelo el... ¡Ay, duelo! ¡Te juro! Lo conocés con... más. Flor, Flor, Flor, lo conoces más vos a José. Yo lo estoy conociendo sí, ahora, José. pero no sabía que era, era paletero. Sí, paletero, te juro. Sí. Suena fuerte, pero. Las cosas como son. Yo te voy a decir una cosa, decir una cosa sí. Flor, una cosa que estoy descubriendo. ¿Qué? En el equipo nuestro hay muchos galanes en el equipo de América, y yo he descubierto sí. para mí, todos hablan de mí, sí, el soltero, sí. qué sé yo, yo he descubierto en José el tipo ideal para una mujer más. Sí, señor. A mí me cuesta hoy cuando me dicen a mí, cuando me, perdón, perdón voy a decir algo de él, sí. a, mí, a, mí me, a mí cuando me, me preguntan, ¿no tenés algún amigo soltero? Todos mis amigos realmente están todos en, en pareja, sí. me cuesta. Entonces... Ahora he descubierto que con José, hasta puedo salir un día con José también, y es un soltero que podés decir a una mina: Mira, vi en Palermo, pasé al perro de noche. Sí, igual salir hace ¡Dejó un no sé! No sé si tanto va a presentar. Vamos. A ver. Yo lo conozco de nuevo, ¿no? No, no, no, no, no, no, no quiere no, no quiere, quiere pero digo en un perdón José perdón no, perdón no José la figura Marcelo y hablando de vos. no no no yo lo que estoy diciendo es digo José yo la verdad que deportista anda de en bicicleta. Años, pero ahora empecé a trabajar con él no están vendiendo no deportista le gusta el agua lo que sí. me dijo el otro día también usa zunga y ¿Cómo? Bienvenido Marcelo al canal. Vamos qué, ¿qué dice ¿Qué? pero qué dice ¿Qué? no sé no escucho qué dice usa zunga decirle sí. sí eso a romperla a Marcelo con Showmatch paletero que le Hace boxeo, hace boxeo. Vamos a salir un día juntos. Porque quiero salir con un amigo soltero. O sea, que fui a salir con todas parejas, todas, y somos siempre sí. número impar por culpa mía. Claro. Cuando si no, tengo que llevar al tirri. Y, no Entonces, llevarlo aquí, pues, y no, para mí no. el tirri, el tirri le no arrancamos. No. Entonces digo con él, me parece. Me dijo el otro día, a mí me gustan los deportes acuáticos, soy fanático del agua. O sea, sí. es, es un tipo que a, a una mujer le invitaría que yo al Delta. Para mí es súper competitivo salir con él. Súper competitivo. <risa> Estamos, para mí, estoy. estoy <risa> ¿Y Marcelo? ¿Y es, ¿sabes? Sí, todo eso. Yo no Marce, tengo nada, cero con deporte acuático. Marce, pero, así que... y también es un apasionado sí. de la televisión. Mucho. Le gusta no, mucho. No, no, apasionado de la televisión, sí, totalmente, sí. y me encanta, me sí, encanta, sí, me encanta. Sí, sí, lo sí. lleva. Estamos hablando de usted, no se ponga colorado, José, se pone colorado, sí, sí, se, sí pone, se pone colorado, se pone colorado. Muy galán, muy galán, pero muy buen tipo, muy buen tipo, y la sí. verdad que es uno de los tipos que sabe más de sí, televisión sí, sí. acá en la televisión argentina, y me, me gusta laburar con él, la verdad que lo, tanto él como Fer, sí, sí. Es, un, es un equipo bárbaro sí. también. Sí, ¿no? sí, galán sí, Es galán ese amigo tuyo, siguen pareja, ¿no? Fede Copé sí bueno se lo vio en el Mac. cumpleaños de yo sigo las redes eh, y estuvo en el cumpleaños del pollo Álvarez con su mujer con sí. ya, ya que estoy haciendo de intruso voy a hacer como Oye, pregunta, no nada, lo con vi Macarena. que viajó con Maca Rinaldi. subieron historias eh, con Macarena Rinaldi muy enamorado así que todo muy bien Fede Copé está muy bien y el chato Prada también bien. haciendo la casa en corrientes con su mujer con Lourdes Sánchez que Lourdes, Lourdes, Lourdes vuelve porque Lourdes. si va de si... todo lo que dijo y porque si... Y si va Coti, me parece que puede ser una buena dupla, como se detestan, digo, me parece que puede ser una buena dupla de dos correntinas en el bailando. Lourdes con Coti. Entonces le ofrezco públicamente, no sé si tengo que hablar con él. Sí, y por eso me gustaría que charlen ahí, que ese conflicto puede ser interesante. Sí, así que le invito a Lourdes Sánchez públicamente, porque Lourdes es muy de boconía para mí, pero bueno, quiero ver si se la banca con Coti. ahora con Lourdes en